Hola Pastor David, buenas noches. Pastor David, quería contarle mi testimonio de bendición. Esto, Pastor, lo que pasa es que, como usted sabe, yo estoy realizando mi práctica como modalidad de grado. Y pues la práctica contempla un auxilio económico. Realmente pues el auxilio económico es una remuneración para, para un estudiante. En mi caso son 600 mil pesos. Y pues, conforme a ellos, eh, había estado como pensando desde el principio de mes, como, ah, yo quiero dar una ofrenda eh, para la construcción, o sea, para nuestro propio santuario, ¿no? Entonces, eh, estuve como orando por ello. Y, y pues ya ayer, justamente, dije como, bueno, creo que, Puedo hacer un plan para, para poder dar la ofrenda porque pues eso que recibo pues alcanza para solventar mis gastos. Sin embargo, eh, pues gracias al Señor pude, eh, o sea, pensé como bueno poder eh, ahorrar, ir ahorrando de a poco. Puedo ahorrar en el mes de agosto 400 y 300 del mes de septiembre y 300 del mes de octubre para pues poder en octubre pagar la ofrenda, no es una ofrenda grande, pero pues para alguien una estudiante como yo, pues digamos no es como tan fácil eh, para darlos, ¿sí? eh, entonces justamente hoy, eh, perdón justamente ayer, di eh, como que separé, eh, la partecita que, que había dicho del mes de agosto y hoy antes del culto como sobre las 6 de la tarde eh, me llamó mi jefa y me dijo como que pues en vista de, de, de lo que he realizado este mes y de las actividades que, que pues que ha visto y el trabajo que, que pues en sí se ha llevado a cabo eh, se gestionaron recursos desde la empresa y pues eh, me aumentaron eh, la remuneración y pues el aumento fue bastante grande, es, quedó siendo casi sobre el millón de pesos, entonces realmente estoy muy contenta y feliz por eso pasó, porque pues realmente Dios Padre es muy fiel, yo quería dar esa ofrenda y como que seleccioné y hice como un plan para ello, gracias a Dios. Y no pasó ni un día, pastor, porque justamente anoche como que preparé la primera partecita de la ofrenda. Y ya hoy Dios Padre <risa> duplicó, <risa> duplicó prácticamente mi, mi, mi ingreso mensual. Entonces me siento muy feliz por eso, pastor, y quería contarlo.